Este video que es sensaciones confusas. Ya, si compartas estos contenidos a quienes vos consideres que les puede hacer un mejor pasar. Un mejor este video, video es que en primer lugar te los te permitas tener sensaciones. Como otro, confusas como que No está permitido el sentirse confundido. Y esto también tiene que ver con la validación. Y las sensaciones también están relacionadas incluso con las experiencias. vos como situación. No está ni en orden ni clara. O puede ser que es vivir, transitar y, e incluso encontrar una solución a esa confusión, a ese desorden, a esa falta de claridad.